Y vengan las mareas, vengan los tsunamis, vengan las tempestades, vengan los relámpagos, los truenos, venga la tormenta, firmes. Y se nota por porque, porque estamos construidos, nuestra raíz es el Señor. Y no sobre arena que viene apenas una lluviecita, un poquito de mosca, y uno vemos como la arena se desarma y me destruyo. Ya, y eso es lo que el mundo quiere sacarme de esta roca, quiere que me construya con ellos sobre la base del poder, del dinero. Tú eres tú, vive tu vida. ¿Ah? No, hermanos queridos, vive tu vida, pero en el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, vivirlo en Él, con confianza, como veíamos el otro día. Él es nuestra fuente de alegría, él dijo, y para eso vino, ojalá no lo defraudemos. ¿Y cómo no lo defraudamos? No lo defraudamos cuando estamos con esta palabra que es la luz que me guía, y no el vidente, no el tarot, hoy voy a salir el diario, que no ha llegado el diario, hoy la radio, hoy la tele no han puesto, ¿qué voy a hacer? No puedo salir, sí, hermano. Y hace muchos años, una tía que en paz descanse, ah, conversamos, y ella un día, tía, la estoy esperando, ¿Qué pasa? No, mijita no voy a ir, pero ¿por qué tía? ¿Está enferma? No, estoy muy bien, pero el horóscopo dijo que había problemas, si yo salía podía tener un accidente, que nos previniera mi signo, así que aquí estoy, yo prefiero no ir, tía, bueno, después conversando, conversando, bueno, hay personas hasta el día de hoy así, que no salen a hacer nada, si no están ahí, lo que le dijo yo, y la vidente, ¿Mm? Así que hermanos queridos, aquí estamos Estamos con esta palabra Aquí está todo En Timoteo, decíamos la otra vez La palabra de Dios sirve para corregir Para guiar, para prevenir Para confirmar todo lo que está haciendo Y eso es, aquí está Y eso es lo único que tenemos que tener fe, que sí, esa promesa está y se realiza y se va a realizar siempre. Y tú en tu vida puedes dar fe. Que hay tantas cositas, que hoy casualidad, no, cristalidad, que vemos cómo enfrentamos la vida con nosotros, solo, con mi saber, o cuando le decimos, Señor, ayúdame, Señor, danme salud, y yo he seguido salud y no hemos dado cuenta de la diferencia y eso es lo que tenemos que salir a compartir y esta palabra nos ayuda y en Filipenses 4.13 dice agradecimiento por la ayuda recibida cómo está nuestro agradecimiento agradecemos porque el Señor yo iba por allá y no era y yo enderecé el camino porque me dijo acá le agradezco después gracias Señor mira acá como Pablo nos dice todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Palabra de Dios. Tan simple como eso. Todo lo puedo, todo, todo. No hay nada imposible para Dios. Cuando es su fuerza, todo sale adelante. Todo. Eso que tú crees imposible para ti es imposible. Con tu sabiduría, con tu poder, con tu dinero, nada. Pero con la fuerza del Señor sí se puede y tú y yo lo hemos vivido y que lo hemos olvidado porque ahora cuando estamos bien nos olvidamos entonces cuando estamos bien seamos agradecidos y la fuerza esa es la fe que hoy día dicen no, la fuerza es el poder y yo tengo aquí, tengo allá hermano querido, la fuerza y la fe que tenemos